Hola amigo, amigo. y te traigo 10 ideas efectivas para comunicarte 10, y nunca mejor dicho Bueno pues, eh, vamos a ver, a la hora de comunicarte lo que más te preocupa seguramente es si la otra persona realmente se está enterando de lo que le quieres decir, y no solo de lo que le quieres decir sino de la energía que llevas al decírselo y si realmente te puede entender tu vibración energética y confiar en ti. Y de alguna forma entender que lo que le estás diciendo no solo tiene un valor, tiene un contenido, sino que además tiene un subtexto. Y eso envuelto todo en esa magia personal tuya, en esa energía personal tuya. Como ya me conoces hace mucho tiempo, hace muchos años, para mí todo es energía, absolutamente todo es energía. Y la forma de comunicar, por supuesto, que lleva tu propia energía, tu propio sello de marca, tu propia marca personal. Por ejemplo, me acaba de saltar un mensaje y mi sello es que me gusta que sea un mensaje como ese, un mensaje que, eh, estoy aquí, pero no te, no te destrozo los oídos, no te molesto. Entonces, ¿cuál es tu marca personal a la hora de comunicarte? Yo siempre propongo lo mismo, no pares de hacerte preguntas porque de ellas te van a venir las respuestas. Por eso he preparado 10 preguntas que te puedes hacer para más o menos darte cuenta, en primer lugar, de cómo es tu comunicación hacia el exterior. Y naturalmente también cómo es tu comunicación interior, tu comunicación interna realmente. Y eso es lo que se siente después, porque si tu comunicación es turbia, la persona o personas que te vayan a escuchar primero no van a confiar en ti, no van a creer en ti. Y además lo peor, que es lo que está sucediendo ahora las empresas, te tienen miedo, o mmm, se sienten esclavos, o se sienten números, o se sienten utilizados. Y eso desgraciadamente no es lo que tú quieres, ni como persona física, ni como empresa, ¿a que no? Bien, entonces, genérate preguntas que te ayuden en tus respuestas. La primera, ¿qué tiene? tiene el otro de mí no pongas el foco tanto en ti que naturalmente va a salir por, por, por función de espejo sino qué interés tiene el otro de mí el otro es la, la empresa o el otro es tus empleados o el otro es tu pareja o el otro es tu amigo o tu amiga o, o el otro es a quien vas a dirigir el mensaje y sobre todo esto es muy importante que tú tengas en mente que te interesa llegar a esa persona. No, no te interesa. Qué bueno, le he dicho algo, me ha oído. No, no, te interesa llegar a esa persona. Segundo, ¿cómo puedo demostrarle respeto para ganarme el suyo? Wow. Segunda, ¿cómo puedo demostrarle respeto para ganarme el suyo? Tercera, ¿Escucho lo que me dice y cómo me lo dice? Cuarta, ¿me comunico de forma clara y concreta? Quinta, ¿entiendo sus necesidades y preocupaciones? Sexta, ¿creo confort emocional o inestabilidad emocional? Séptima, ¿mi lenguaje no verbal es amistoso? ¿O siente la otra persona... Eh, una violencia soterrada, calladita, pero se siente. Um, 8. Eh, me doy oportunidades de equivocarme. O me pongo muy exigente, muy tirante y no me puedo dar oportunidad de equivocarme. 9. En juicio constantemente a los demás. Porque a la hora de comunicarte, eso se nota, eso se siente. Y 10 me muestro lo que siento muestro lo que siento o me lo guardo y creo resentimiento tanto en mí como en los demás y lo que es peor mi resentimiento lo pago con los demás date cuenta de una cosa estos son 10 ideas que se me han ocurrido a lo largo de los años llevo muchísimos años eh, trabajando eh, atendiendo clientes llevo muchos años eh, vendiendo también y llevo muchos años de formación y en muchos años como alumno y eso significa también que he desarrollado ya un sexto sentido para ver, para entrever e incluso a veces no me hace falta muchas veces, como te pasará a ti, realmente escuchar lo que se me diga o cómo se me lo diga, sino la actitud, ese lenguaje no verbal de la otra persona y para verbal que, ya, que realmente me llega y, y simplemente sé que no se quiere comunicar o sí se quiere comunicar. ¿Su mensaje es sincero o no es sincero? ¿O lo que quiere es imponer su miedo, su disciplina o sus propios miedos? En la forma de dirigirse a mí, o en la forma de hablar, o en la forma de comunicarse en general con otras personas también. Entonces te he dado 10 preguntas que son absolutamente el comienzo. El comienzo. Tú no pares de hacerte preguntas, como muy bien digo siempre, porque lo que tienes que tener muy presente es que tu magia importa y mucho, es decir, tú importas mucho, como me habrás oído decir también muchas veces. Y en la fusión está la solución, es decir, estos son 10 ideas, pero que yo lo dejo así aposta, ¿sabes? Para que tú le des más forma a otras preguntas. Lo importante es poner el foco en cómo sale de mí hacia ti la comunicación. Por ejemplo, y lo estoy haciendo naturalmente aposta. ¿Qué te comunica verme ahora mismo, ahora mismo, ¿Eh? con mi gorra, con mis gafas y con mi chaleco subido hasta aquí arriba? ¿Qué te estoy comunicando? ¿Qué idea te estoy comunicando? ¿Qué te llega a ti? ¿Confiarías en mí? ¿No confiarías en mí? ¿Te parezco cercano, lejano? Mírate al espejo, mírate al espejo, ponte esta pequeña mini dinámica para ti mismo, mírate al espejo, dite estas 10 preguntas que te acabo de dar, mirándote al espejo... Y piensa a la vez, piensa a la vez, si tú, otro mensaje, si tú creerías, si tú creerías en esa persona que estás viendo en ese espejo, si tú la creerías y empezarás a plantearte realmente cómo te comunicas frente a tus empleados, tus amigos, tu pareja, tu familia, tus enemigos, tus jefes, tus líderes, y puedes seguir en todo tu entorno personal y profesional, porque la clave está en la energía. La clave está en el subtexto de la energía, de lo que tú vas a decir. Esa es la gran diferencia a la hora de comunicarte. Y eso es lo que siembra la confianza. Y la confianza, como bien sabes, es la pepita de oro de la felicidad y de los negocios. Pues nada más amiga, amigo, espero haberte ayudado. Hazte esta pequeña mini dinámica que te he propuesto frente al espejo. Y si quieres, cosa que te agradecería, me pones en los comentarios cuál ha sido tu experiencia. Y además te pondré un enlace directo para que puedas disfrutar de más de 130 dinámicas de felicidad para una felicidad instantánea gratis. ¿Sí? Y si te gusta, por favor, suscríbete a mi canal de YouTube y además compártelo. Ayudarás a otros. Gracias. Chao.